el gran éxito de la serie web La Nena que ha cautivado por Caracol Play, realizado por Caracol Next, es una serie que empezó de manera digital como una propuesta bastante arriesgada, hoy en día es un hit en el mundo y va a lanzarse también de manera en teatro, protagonizado por Yuri Vargas, Marcela Carvajal, Valentina Liscano y quien nos acompaña hoy, Alejandro Gutiérrez. Muchísimas gracias Hola. por estar aquí. No, ustedes, por invitarme, qué rico, qué rico, qué buenas palabras, porque si la nena ha sido una nota. <ríe> Por ejemplo, hace dos años que se lanzó, cuando estábamos por allá en este estreno, todos tenían muchos nervios porque era una propuesta nueva en la cual estaban pues, siendo los primeros en llegar a Caracol con su serie. Habían bastantes sí. nervios y hoy en día es un éxito, tres temporadas ya van a salir en teatro. ¿Qué recuerdas de, de, de esos momenticos cuando ya iban a salir? Exactamente lo que tú dices, muchos nervios, eh, precisamente éramos como que estábamos abriendo el tema de ser la primera serie que iban a montar, eh, pero también mucha confianza, lo que pasa es que esto escrito y dirigido por Dago García tiene el sello de, de garantía de que, de que va a ser bueno, o sea, Dago no, no ha hecho nada en su vida, que sea lo demás todo siempre cuenta con muy buena, muy buena suerte, obviamente, y muy buena compañía y se, se rodea muy bien. Estábamos muy asustados, pero estábamos muy tranquilos. Y mira lo que resultó: era un experimento de algo, una locura, pero mira, le resultó súper bien. Y la gente pide la nena, la pide mucho para que veas. Sí, sí, es verdad, las redes sociales por YouTube, por Caracol Play, eh, es uno de los videos, por ejemplo, han lanzado unos piercers por, por YouTube y es de los más vistos, la gente pide más la nena, o sea, no, no se había acabado sí. la primera temporada y ya estaban pidiendo la segunda, después la tercera, sí, sí, es sí. una locura. Eh, en, las, en las primeras temporadas vimos, por ejemplo, porque para quienes aún no han tenido o no o se han ido a chequear lo que significa la nena, pues es el prototipo de una niña que, que es fea, que puede ser ordinaria, que, pero a la al transcurrir de los capítulos resulta ser con algo totalmente diferente o sea, rompe con el prototipo y el estereotipo de, de una niña fea, sino que resulta ser una caspa o una chica súper peligrosa que es líder hasta de una banda y es una locura una locura todo esto y ustedes tienen que verla pero tú cómo podrías describir esto más cuando tú eres el papá y, y tiene la responsabilidad de lidiar con esta niña es tal cual como la estás describiendo. Es una niña que es fea y que podría ser una niña sin ningún éxito, pero es todo lo contrario. Es tremenda, eh, ¿cómo se dirá eso? Hombreriega. <risas> el el mujeriego, hombreriega, enamoradiza, loca, delincuente, caspa con un corazón divino. No, dicho Tiene como siete personalidades, pero su personalidad es que es una loca completa, es una, que es una cabra... Sin ningún tipo de respeto por las reglas ni por lo convencional. De hecho, siempre está pensando en, en ver qué maldad se inventa o qué cosa se inventa. Pero cada <ríe> vez nos sorprende más. O si sea, no han visto las, las, las temporadas. Sí, sería chévere y sería tiempo de que lo hicieran. Digamos, igual ahorita con lo que van a ver, eh, se van a empatar y, y realmente está también contada que digamos que podría llegar a entender el tema. Pero sí vale la pena, digamos, devolverse y ver esas tres temporadas y más ahora que Caracol les está dando, Caracol Play les está dando un mes gratis por la compra del, del, de toda la temporada y el 20% de descuento. Sería chévere que, miren, eso se lo devoran en dos horas. En dos horas pueden ver las tres temporadas anteriores. Y les garantizo que desde el primer capítulo que ustedes vean, no se van a querer parar de verlo porque es demasiado Uy. divertido. Y es eso nos va a llevar a un paso que es ya ver lo que hicimos en teatro. Realmente esto es un experimento de algo que es hacerlo entre un cubo mágico, le digo yo, donde con muy pocas herramientas hicimos una obra de teatro virtual. Eso de obra de teatro virtual, bueno, ya no es como tan tan lejano, sí ya hoy en día hemos visto varios de este tipo de contenidos, pero tú mismo lo has dicho, el hecho de que haya sido una serie web sí. era un reto. Porque, pues, lo grabaron casi que en tiempo récord, en dos meses. Pero ahora, trasladar esto al teatro, ¿cómo ha sido? ¿Qué vamos a ver eh, en esta temporada? Que sería como la cuarta. Mira, en esta temporada, en esta última parte que grabamos, digamos, lo van a ver en cuatro capítulos, uno semanal. Y yo creo que van a ver la culminación, la graduación a la locura entera de la nena. O sea, van a ver, eh, de hecho, de hecho en, la, en el aviso, en el anuncio es que es para mayores de edad, porque tiene, tiene un, un tinte bien fuerte. Eh, van, a ver, van a ver cosas que, que no se pueden ver en televisión, van a ver cosas que no se pueden ver por este medio. Van a ver una loca completa, van a ver eh, situaciones que van a causar mucha risa, van a ver gente que se va a sentir identificada con eso. Eh, a la niña se terminó de correr el champú por completo. En esta última temporada, pues va, ella está pagando casa por cárcel, se ¿sí? imaginarán lo que ha pasado en las tres anteriores. Entonces tiene un negocio en su casa eh, bastante peculiar. <risa> No, y eso me da, me da una risa porque, pues, lo que hablábamos, como rompe con los estereotipos, es increíble sí, que esta chica, por ejemplo, los hombres, o sea, no se sabe realmente qué es lo que hace esta niña, pero los enloquece a maravilla, todos. Ha experimentado fiestas swinger, eh, dirían, como pero por eso, Intel. -se. <risa> eso de las fiestas swinger, creo que lo más suave que ha hecho. Sí, creo sí, que, es, creo es como que una prueba. Y Imagínate, o, lo hecho? o sea, esto es nivel extremo entonces. Claro, eso es un súper es pues, interesante. <risa> Hay algo que así como tú, con solo acordarte, como que sonríes, así mismos a ustedes les pasa todo el tiempo en las grabaciones. ¿Cuál ha sido de pronto esa escena o esos momentos que, que tú recuerdas que no pueden de la risa? No, pues es que todos, o sea, es que, es que esto es un, eh, es un circo. O sea, somos, somos un grupo de compañeros que nos divertimos mucho haciéndolo, porque es un circo, es un circo permanente, es una división permanente, es una montaña rusa de emociones. Eh, <risa> no más las pintas ayudan, ¿me entiendes? No más ver a Yuri hablando como la nena ya da risa, o sea, ya por las caras mías de asombro ya que de Jairo de, de, de, de que, que ya dice miércoles, me tocó me tocó resignarme porque ¿qué puedo hacer? ¿me entiendes? Tú ya es demasiado eh, ver las caras de Marcela, todos, no, no, no, cada uno tiene sus cosas, el personal que hace Juan para regio ver a <risa> Jairo Ordóñez eh, no, no, no, o sea, eh, eh, para nosotros es muy divertido hacerlo, así como también es pesado y, y son jornadas muy largas y para lograr esto es muy, muy duro. También tiene su recompensa, y es ver que la gente nos pide esto y son, son felices con lo que ven y nosotros nos divertimos mucho haciéndolo y cuando tú te dices haciendo algo, creo que se ve reflejado en los demás después. Interesante. Bueno, ¿y cómo ha sido el, el trabajar en estos tiempos de pandemia con estos protocolos y todo lo que lo que se exige? Porque obviamente si normalmente se grababa, por ejemplo, no sé, en, en ocho horas, esto okay. se extiende, ¿no? Porque cómo cómo puede el uh -huh. trabajar con estas medidas. Bueno, lo primero que hay que hacer es darle gracias a Dios que podamos trabajar aunque sean cositas pequeñas, o sea, que no, que, que podamos hacerlo, si sí sean grupos pequeños, pero que podamos hacer algo porque estar encerrados y nada es terrible. Eh, digamos que cumplimos con todos los protocolos, las pruebas eh, de, de, de COVID, el uso del tapabocas permanente, el alejamiento únicamente en el set, pero pues todos estábamos eh, claros y concisos en que no teníamos ningún problema pues por las pruebas. Eh, el distanciamiento eh, almorzábamos separados eh, como se está haciendo con todos lados, lavaba de manos cada dos horas máximo eh, parábamos un poquito a descansar, a despejar un poco el estudio eh, con todas las medidas, sí, se alargan las cosas pero finalmente se logran, mira que ya grabamos hacer resto, un resto de esto, un tiempito larguito pues no larguísimo, pero se hace un tiempito, yo diría como un mes y pico, algo más y mira, estamos todos sanos y contentos, gracias a Dios yo he hecho varias cositas, gracias a Dios, eh, con todas las medidas de seguridad y ahí vamos, ¿no? Sí, me parece genial porque pues lo que es el tema de la industria cinematográfica, televisión, uh -huh. producción, es una de las industrias más afectadas y pues ver que poco a poco sí. como que esto se va tomando con otras medidas, pero de una u otra uh -huh. manera que funcione porque pues nosotros vemos, no sé, ustedes siendo los protagonistas, pero detrás de esta producción hay un montón de gente también oh. laborando. Un montón de personas, o sea, y se crea empleo, se puede seguir teniendo empleo, no, es que esto es, esto, hablar de este tema, ganas de llorar, pues, pero, pero nada, vamos con toda ánimo para adelante y saldremos y seguiremos haciendo las cosas y cada día será mejor en la medida que tengamos conciencia y, y nos protejamos entre todos y tomemos un poquito de conciencia que esto no es un chiste, podremos seguir trabajando. Así es. Tú que has estado, eh, eres actor de cine, de televisión, ex has experimentado con esta serie web, ahora teatro, ¿cuál ha sido tu reto más grande con este personaje? Teniendo en cuenta que cada, cada proyecto te deja algo. Mira, Jairo, <risa> realmente, si te digo que es un reto para mí hacer a Jairo es mentira, para mí es una bendición y una diversión hacia Jairo. Jairo es donde te permite hacer lo que tú quieras, es donde te permite hablar así diferente, donde te permite estar desbarambilado, donde te permite ser exagerado, esto, esto es una, una comedia de exageraciones, ¿me entiendes? Una exageración de sobreactuaciones, una comedia de, de siempre estar arriba, ¿me entiendes? Esto aquí no hay inhibiciones, entonces pues digamos que tienes la libertad de volverte loco, ¿no? Entonces eso eso es muy agradable de hacer cuando estás trabajando. Desde tu concepto, ¿cuál crees que es como esa esencia de la comedia que está por encima de los demás géneros que cautiva tanto a la audiencia? Eso sí es muy sencillo de contestar. La comedia te hace reír, te mueve el alma, te hace tener sentimientos que no vas a tener viendo drama. La comedia te llena de amor, te llena de alegría, te llena de sonrisas, te hace pasar buenos ratos. Eso es, eso, eso es muy sencillo. O sea, la comedia tiene eso. Hasta los personajes más malvados, cuando le metes comedia, se vuelven, se vuelven virales, se vuelven... Eh, la gente los empieza a querer. Mira, te voy a salirme un poco del tema y te pongo un ejemplo. Eh, con Andrés Parra, que, que te hicimos escobar, Acuérdate que el Escobar de Andrés Parra tenía un tinte de humor bastante grande y era un personaje terrible. Sí. La gente lo amaba. Llamaban amaban al personaje de Pablo Escobar. Pero además de todo, era divertido y tenían, tenían muchos momentos dentro de su maldad, digámoslo, de divertidos. Y eso es lo que le pasa a la gente con la comedia. Tú puedes estar asesinando a alguien, pero con risa a la gente le gusta, ¿me entiendes? Es, lo que es jodidísimo eso que te estoy sí. diciendo, pero así es. Sí. La comedia, la risa, la burla, la tragedia, tienen... <risa> ese tinte que hace reír a la gente, o sea, la gente va por la calle, y alguien se cae en bicicleta y no dice nada por eso te pone a llorar, no, eh, de la risa. Sí, primero. Entonces, a eso me de refiero, acuerdo. la comedia por más por más fuerte que esté, si es con comedia, primero la van a permitir, la, la van a aplaudir y se van a divertir, o sea, claro que sí bueno y en qué consiste ahora porque con un solo clic se va a poder tener acceso a, a esta nueva temporada la nena que va a ser los viernes y los sábados pero cómo va a ser el sistema Cómo la gente puede acceder mira tengo entendido que entran um, eh, teatro a teatro un clic si no estoy mal si me equivoco por favor corríjanme. Eh, es muy sencillo, entras a la plataforma, compras la temporada, eh, eh, los cuatro capítulos o uno por uno si quieres. Esos cuatro capítulos realmente son ocho funciones porque son viernes y sábado, viernes y sábado, viernes y sábado, donde lo puedes ver con quien quieras. Lo compras uno, pero puedes invitar a 30 que van a verlo en tu casa. A 30 no mentiras, a 5 a cinco, a cinco cinco, no más. Eh, lo bueno de esto es que compras una diversión para tu familia con un muy buen precio, muy barato y se van a, a divertir mucho. Entonces, esa es la dinámica. Entran, compran, además de que lo compran, si compran todo el abono, les dan el 20% y eh, un mes gratis de Caracol Play, que era lo que yo te decía al principio, que sería súper chévere que lo hicieran ahora, antes de mañana, ¿Y? y se dieran las tres temporadas antes, gratis, porque se los van a dar gratis. Eh, para que se pongan al día y verán que quedan untados de nena hasta el diablo, porque esto es muy <risa> divertido. Man. No, y eso está muy genial porque... Teatro pues, en, un click, teatro un clic. Sí, porque en Caracol Play hay un, una gran cantidad de contenidos de todo tipo, sí. series, documentales, periodístico, entonces no es un, un, un ofertazo. Sí, exacto, es una ofertazo. Realmente es No, sí. su... ¿Y cómo, de, por ejemplo, dónde grabaron esto? En Caracol, en el estudio 4, tal vez, creo que fue, no me acuerdo, sí, en Caracol. Ah. ¿Y cuántas cámaras? ¿Cómo era la producción detrás de bambalinas para hacer esta, Mira, esta obra acá, de teatro? Dago se inventó, como le digo yo, una caja mágica negra donde estábamos solamente los actores y un par de elementos, y ya con eso trabajábamos, estaba haciéndose a. Como cuatro cámaras, si no estoy más, sí, más o menos, como cuatro cámaras eh, con toda la parafernalia que eso conlleva, pero con la más mínima cantidad de personas posibles, pues todos con su equipo de bioseguridad y de chorro, dándole, de una, dándole, una, dándole. lo grabamos en, en tres días, tal vez, todo completo. ¡Wow! Pero ¡Genial! Pero sí durísima, sí, sí, sí, sí. sí y de físico y también memoria porque no sé en tres días sí. es poco para es para todo lo que grabaron es difícil es difícil pero ahí se logra no super alejandro por, por habernos permitido conocer un poquito más de esta no. serie que, que es que ha enloquecido, porque eso se lanzó hace dos años y aún sí. eh, sigue en tendencia. Nada más con el lanzamiento llegaron más a, de más de 3 millones de visualizaciones, que eso es muy bueno para hacer algo sí. nuevo, que era como la primera serie que llegaba, eh, realizada por Caracol Next. Entonces, súper invitados todos para que claro para, para que, que se sí. diviertan, para que se diviertan y, y se rían con sus familias. Así que tan Claro que Entonces, sí que van a reír, que, que, que, que lleven cédula los que lo van a ver. <risa> <risa> muchísimas, muchísimas Con la compañía de los padres, <risa> con la compañía de los padres. Ay, no, pero te imaginas, hay, hay, hay, hay papás, por ejemplo, los que todavía están como sus tabús, como eh, es, es algo curioso. No sé si tú lo haces con tus papás, pero ahí vamos. Yo, por ejemplo, ver cosas que mamá empieza. ¿Qué es eso? ¿Es ¿De qué está viendo? No, yo te cuento que si, si me pusiera a ver eso con mis papás, me muero del susto porque ya los dos están en el cielo. Entonces, donde si me aparezcan, ahí quedo. Ay, imagínate. <risa> ¿Mi pero está conmigo. Es una... Por favor, no lo vayan a ver conmigo. Por favor, no. <risa> Qué locura. Aquí, aquí no hay si es que muero del susto. Dejé así. No jalan ah, las patas. Ay, Alejandro, muchísimas gracias por, no, por estar gusto. aquí compartiendo con nosotros la gente, pues, cordialmente invitada a, a que vayan a teatro y con un solo clic. A divertirse Exactan en un buen rato. Teatro a un clic. Abrazo y bendiciones para todos. A amigos de estereofónica.com les mando un abrazo muy muy grande de parte de Alejandro Gutiérrez. Nos vemos en La Nena. Si me quieren seguir arroba Alejo actor en Instagram que yo le contesto a todo el mundo y pasamos delicioso La Nena.